Así que es muy bueno. Así que es ¿sí? Eso se los traduzco. Es creo que dice... Hola, ¿cómo están? Estamos en agosto. No, perdón, en agosto. septiembre, octubre. Eh y bueno, se considera casi de los mejores meses en cuanto al clima, porque no hace ni tanto calor ni tanto frío. A ver, déjenme, rebaso aquí a las chicas. Ya se juntó la... Se hizo el tráfico. Bueno, vamos a rebasar. Y bueno, digan adiós. Bueno, pues nada, entonces sí está el clima por aquí eh, Yo creo que en un mes más o menos, menos, con unas tres semanas se va a empezar a poner súper eh, frío Y normalmente todas las casas de aquí de China, bueno muchas, la mayoría, por lo menos ahí donde estamos Tiene calefacción, entonces yo creo en un par de meses, en un par de meses, par de semanas Ya estaremos utilizando la calefacción puede ser porque de hecho ahorita se supone que estaba súper bien Pero ya se siente un poco frío, sí podría tener una chamarra, ¿no? Eh, y bueno, ya cuando viene diciembre y enero, pues ya en enero es cuando se pone yo creo que el máximo. Lo bueno que en enero tenemos las vacaciones de Año Nuevo Chino, entonces eh, pues nos vamos a ir por ahí a pasear. Eh, a ver que nos encontramos en lugares más cálidos porque aquí sí está súper frío. En este tipo de clima vamos a aprovechar de hecho la semana que viene a ver si hacemos un barbecue aquí con los amigos de la escuela para aprovechar el clima. Ah de hecho, ahí adelante viene alguien. A ver, vamos a saludarlo, vamos a rebasar. <ríe> Porque se vino aprovechando el clima en bicicleta. Entonces. <ríe> bueno, ella se llama. Ella se llama Oli y es una colega. Entonces.. <ríe> ¿Qué ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es muy bueno. Así que, algo en chino, Chichen se los traduzco. Creo que dice que. 今天还不出了天气. Ah, que el clima oh, está bien. bien. Obviamente habla inglés, pero ahorita está hablando en español. Digo en chino. <laughs> ok, bueno, pues nada. Eh, les comento después cómo seguimos con esto del clima y eh, yo creo que los enlazo hacia el canal de, del barbecue. Tenemos sus saludos y nos vemos a la próxima.